ya estimado aquí estamos nuevamente con Denis, eh, el mismo invitado que ya vieron en Agente Busa, y hoy día les queremos presentar otro juego más de Atari, como siempre aquí en El Juego del Recuerdo, pero la elección de Denis. Bueno, nos entusiasmamos y queremos traer a colación este juego clásico de Atari, eh, un juego muy entretenido, muy bien hecho, pero bastante antiguo, de la primera generación de Atari, casi de Atari 800 y... Y 130. Atari 2000 ¿no? antes estaba en cartridge o sea, en Cartridge, de Atari 2000 y claro, después lo hicieron en el 800, 130, 5200 también. Es una gráfica bastante básica, bastante pixelada, pero, pero el juego es súper entretenido. Sí, era muy entretenido. Eh, tiene una buena jugabilidad, dos players, incluso eh, tiene la posibilidad de jugar dobles. De, claro. Oye, y 1983, yo tenía 5 años. 5 años es un Pero, juego muy entretenido, yo lo pasé excelente. muy bien muchas horas con este juego y va a ser entretenido volver a jugarlo, no lo juego sí. hace muchos años, no yo tampoco y como es se puede jugar uno versus uno, vamos a probar suerte esta noche aquí en el juego de recuerdo con Dennis, comencemos entonces <risa> ya pues a ver, tú tienes el player 1 tú eres el dueño de la pelota, no, no, start aquí creo que es. que se demoraba un poco en en Inici in in in inicializar Sí. a ver damos un, un segundo, ahora sí ahora estamos ya. ahí sí ahí se está moviendo donde dice alright, sí, tenéis que meter? Ahí, ahí está, está. Ya. ahora hay que configurar para dos players ahí está uno contra el otro eh, player 1 contra un automatizado y player 1 contra player 2 ya, entonces lo que hacemos ahora la primera interacción es seleccionar el nombre las iniciales entonces igual la experiencia es personalizada Ah, ¿verdad? ¿Cómo me puedo volver? Yo soy el player 1 con, con, con la palanca hacia la derecha o a la izquierda No Ya, yo estoy listo ¿Quieres borrar? Ah, yo soy el de abajo Sí, <risa> No, pensé que era el de arriba y decía ¿Qué está pasando? Bueno, cosas que pasan Por eso yo decía que yo soy el player 1 El Jano es el player 2 yo soy el, el monito que está hacia abajo con, con polera azul. Después vamos a cambiar de lado. Claro. Un juego de tenis espectacular. Estoy haciendo lo más lento que la cresta, pero. <risa> ya, ahí está. Oye, y. Estamos listos. ¿Cómo borro esa eh, Hay un carácter como vacío. Sí, vacío. Vasío, es. ahí está. Ya. ya. Start. Start. Ya, comienzo yo la tanda del primer set, primer game. Vamos, oh, vamos. No la voy a tirar. Oh. No, muy bien. Vamos. No, no. Partimos ¿Qué? ganando el primer game. 15-0, weón. Un ace. ace, juego deporte, <risa> no ah, es lo mío, weón. Han pegado la red. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! Bien, oh ¡Qué corto! Vamos. Vamos. ¿Cuántos set? Ah, eh, creo, yo creo que están básicos, no sabría decirte. Parece que a lo mejor de tres. <risa> Buena pregunta. No importa. Usándola. Eso no puedo, oh, no, no, <risa> Qué bueno Listo, el primer, gané el primer set. Vamos. ¡Ah! ¡Oh! ah okay. buen, buen punto. Buen punto el Jaro. Está pegado a la red. ¡Oh! ¡No! <risa> Imposible para llegar no a esa vuelta. 15 iguales. ¡Vamos! <risa> este juego es pura adrenalina, pero de verdad es entretenido. <risa> ¡Oh! Está pegado a la red del hombre, le hacemos un globito y lo matamos. Llegué, okay, vamos. Vamos, Federer, miren, miren cómo corre, miren cómo corre. Ay. <risa> Muy bien, vamos. Uy, weón, que está peleado esto. <risa> no, eh. weón, puta la weón, weón. Toma. Oh, Aaaaaaah! <risa> <risa> bueno! No! no, no Esa bueno, buen tremendo! Esa buena, buen vamos Los, los monitos se pusieron rosados, cachas están cansados ya! 40 30! Vamos! Vamos por el empate! Oh. Ah. Pegado ah. a la malla No! <risa> Ay, iguales! Ventaja, no! Iguales! Estamos iguales! Mucho, mucha, Pero que onda! Por qué te va la cueva? <risa> tenido un buen bueno, tengo que admitirlo oh, todo ventaja para el cano. Vamos Ventaja, vamos, vamos. Ventaja, vamos. Tengo, que, tengo que arriesgar todo El Jano está defendiendo el punto Lo defendió Bueno, ganamos su Ahora cambiamos de, de posiciones Vamos, vamos equipo, vamos Vamos a uno, está triado el juego ¿Centro? <risa> <risa> ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Quince, quince, quince, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Eso! ¡La caí vean! Uh. Toma, uh. Uh. Uh. ahí sí, segura, estoy perdiendo. No. imposible para él. Esa era mi jugada, weón. Me he quitado algunas jugadas, weón. Mira, weón, ahí, va eso, puta, weón. No. Uh, Muy weán. buen punto. Dos. Ah, oh, un nice. Dos-uno ganó. Al partido. Qué buen juego, compadre. Sí. Este es el juego del recuerdo: un disputado partido de tenis. Mano de piedra, compadre. No. Qué buena, no tenía ángulo. Buena. Uh. No tenía ángulo. No. Qué buena, Ace. Y seco a los Ace, compadre. A los Fernando González. Llegué, no sé cómo, pero llegué. Oh, oh me ganó el punto. 2 a 2. ¿Está peleado la cosa? Vamos, vamos. <ríe> Estamos concentrados. ¡Oh! oh bueno, 15, no, fue fácil. Ace. Ace. Vamos, 2 a 2. ¡Oh! ¡Bien, bien! Listo, imposible para Vamos, 40 a 15, fácil. Tenemos que defender el punto, como sea. que no sé cómo llegué ¡Bien! 3 oh. 2 a los cuantos será estamos recién en el primer set a lo mejor de 3 yo creo o a lo mejor de 5 lo pusiste avanzado parece no importa démosle a a nomás ¡Oh! no podía llegar esto para los tres espectadores compadre debe ser sumamente adrenalínico pero el juego es divertidísimo. No, no, pude. no. Lo creé. Oh. entrado el hombre? juego muy físico. <risa> no, muy bien. La hizo de oro. 40-0. Vamos, vamos. Quiere No, oh, muy buena. No, no lograba llegar a ese tremendo... Raquetazo. Bien. Mano de piedra. No, no ha había piedra hasta ahora. Mira, ahí me está quebrando. Vamos, vamos. Se está jugando el pellejo, el Jano. Por partido. Bien, vale. que La verdad es que no oportunidad, a ¿La pure. Oh 40-15 Vamos, resiste. No puede llegar, quebró! Quebró, 4-3. Es bien. Dentro de todo es bien realista el juego, ¿eh? sí. la, la, la, la tensión, la gravedad. Todo está como bien, bien construido. Sí, la jugabilidad es buena. Es básicamente muy buena. Oh. Cansador el juego. Sí. Oh. Estoy soltando la wea. Mira la wea. Es difícil el jueguito de mierda. ¡Oh! <risa> ¡Noooo! Como sacó ese raquetazo. La cagué, la cagué. Nooo. Sí. <risa> oh, ya, el primer set terminó. No, saco yo ahora. Chuta, voy abajo. Casi me piteo todo. Me agarré, jugando yo, de verdad. Veo que se entusiasmó. Listo, ahora sí, tenemos que reponernos, compadre. Ah, ah se picó, se picó. No, esto, esto no puede suceder. Ya, ya retomamos, vamos. Trata de verte en la cámara. Hacete un poco para acá. Ok, oh, ahí. Acá, ya, se acabó la agüita. Dale. Oye, pero puta, me hiciste un punto, po' bueno. Sí, po, bueno. Estamos jugando tenis, ¿no? Ay, weón, qué, qué tramposo. No voy a ir, ir, no, ir en la vi, espalda a tu ni enemigo, no voy dijiste, ¿eh? Ya, dale, weón, dale. No me <risa> no, avisaste, weón, ¿No ya. hubo fair play, viste? ¿no Yo pensé que estábamos jugando tenis, weón. Oh. Lo hizo para desconcentrarme, weón. ¿Para sacarlo del juego? Claro. Vamos, Novak, Novak Djokovic. Oh, puta, la wea mula, lo hiciste para pa tratar de cagar, weá, te voy a ver por antideporte. No pudo. Oh, no, no no Maldito, te regalé un set, weón, ya, okay. muere. La casa invita, weón. No. vamos. <ríe> en mi propio doyo, weá. <ríe> Estamos pegados en la valla los sí, dos. Sí, pues, weón. Bueno. No pude, no pude. Vamos. ¿Eh? Vamos. <risa> <risa> ah, no el patrón, pero... cuidado, 15 iguales. 4 no, 5. No por mucho, no por mucho. Ah, ¿dónde vamos. sacó, weón? ¿Dónde vamos. sacó, weón? Quebrémosle, quebrémosle. Eso es. No puede ser, weón, puta. Ya. Vamos remontando. Fice el partido. Va. <risa> Cinco iguales, vamos, quebramos. <risa> Puta, hay que aceptar de repente, boba. tenemos que cansar. Eso, que sea imposible ver a él. <risa> Le agarramos la mano, parece Oye oh, de ¿Cómo llegaste a esta, esa minuta, weón? No, no, esta weón, puta que no. Esta weón estafo, vos me cagás, me hiciste un machitón, weón. Yo iba ganando después de que te sacaste tu chaquetita. Tenía calor, pues weón. es sí, lo que. La chaqueta no me permitía hacer mis movimientos favoritos. Ah, claro. Me quitaste mi, mi concentración, weón. Toma. Toma aquí va tu concentración. ¡Ah! ¡Qué paso bueno. weón! Técnica, técnica. Tuvimos que cambiar la estrategia, tuve que jugar pegado a la red. Oh, se me estaba poniendo muy cuesta arriba. Rígido. sé que no había llegado, weón. Ahora, oh, weón. Está jugando un buen partido. Excelente. Vamos. 6-5. 6-5 a la vanguardia. Yo soy el jugador que está abajo en este momento. Yo soy el morado. El que ahora va a ganar. Excelente, vamos. 15 iguales. No, imposible llegar a ser Muy buena. Uy, qué partido tan peleado, viejo. No, excelente, punto. 15-40. Te pusiste la pila, mm. No. Eso, vamos, 30 40 Ya es por menos, ya es por menos Vamos, tenemos que ser un guerrero a lo Vidal Chucho, haciéndole publicidad Buenas de mierda, weón. qué buenas de mierda, compadre Un ídolo nacional, viejo ¿Quién es eso? Vamos, man? vamos Arturito Procer Bueno Difícil el partido, viejo Muy táctico el partido No, no pude. Tiebreak. Igual. Uy, uh, estamos en tiebreak. Dale, dale, dale, dale. Eso. 1-0. Se está peleando. Uy, uh, bien. Oh, no puede ser. A uno. En ganar al tiebreak. Se queda con el set, el que gana el tiebreak. Con todo mi esfuerzo llegué a salir de no tremendo punto, dejo, Todo uno, nada que decir. Buena técnica. Dale, dale, dale. No llegué, compadre El partido se me abuso Cuesta arriba, 3-1 Es. Tengo que ser inteligente en este va Para poder sacarlo. Un buen partido, Kano. No, imposible llegar. Kano tiene la ventaja. Vamos, vamos, vamos. En este momento yo soy el jugador superior, que está arriba. Y abajo en el marcador, 3-4. Vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos Chuta, qué corto Dale No, muy buena 6, 6 4 ¿A los cuántos está, güey? 7 ¿A los 7? Sí, ah. está ahí ¡Qué parteo! Sí complicado. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! Vamos, qué complicado esto, weón. Se puso. Se puso mal. No. ¡Es! ¡Triunfo! Ya, primer, primer, set. primer set. Qué bueno, buen partido. Para ¿Sí? Sí, esto digo, no ha terminado, bueno. no ha terminado. Vamos, vamos, segundo set. Chucha. Eso. Oye, peleado. Estratégico total. ¿Le pusimos Advanced? Creo que sí. ¿Tú crees que y mucho o no? No, vamos, estamos. Oh. Estamos recién, estamos calentando. Claro, calentando, no, dale. Dale. Buena pelota, compadre, es? vamos. Concentré ya, démosle Buenísima. Buena pelota.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 Siento como Horacio de la Peña comentando el partido, weón. Bueno. Sí. sí, estoy pegado en la weá. Ah, está difícil. ¡Punto! ¡Vamos! Oh, no. Eso es defendiendo! Vamos, vamos. Voy a cometer errores, Jano. Muy buen jugador, bota. Parece que ahora no. ¡Ah! Dos botes. Sí, vamos, ventaja para mí. Punto oh, de quebrarle. no puede ser. Corre, maldito gordo Quebró. ¿Qué está pasando? 2-0, vamos, 2-0. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Están pateando el trasero. ¿eh? ¡Mira, con mi mono! ¡No! Oh, de que estoy jugando mal ya! <risa> ¡Ya basta de tonteras! Se acabó. Sí, se acabó. Ese se la a el palito, ¿no? Bien. No, Yo pensé que llegaba Fue un error técnico Bien 8-3 la pena el esfuerzo No llevo ni en moto, <risa> Fucking fat <risa> Con recordo, con gordo Chucha Abajo igual es como más Más, como diferente, weón Yay. ¡Mira el guatón! <ríe> 15-30. Llegó, weón. Vamos, Federer. Qué extraordinario jugador, Federer, compadre. ¿Cómo será Federer jugando a esta weá? ¿Te imagináis? Escucha. Sería bacán ¿eh? un, un, un juego de esta weá onda Masu... Masu González weón. ¿eh? Sería entretenido a ver. Yo creo. Pura adrenalina la weá. Uy, oh, qué buena pelota salía! Vamos. Eso es. Que corre el guatón. Yo te voy a hacer correr, <ríe> Mi guatón culeado. <ríe> mira, mira, mira. ¡Oh! <ríe> ¡Me faltó pantalla! ¡Vamos, vamos, vamos! <ríe> me faltó pantalla, 3-1 Dale, dale, dale Vamos, no quedó Zapatero ¡Qué wey! Uy, vamos Globito, wey. Globito Un Globito no lo hace para nadie, ¿no? Claro Otro más, entonces... La Regalándole ah, los puntos Esas pelotas de globo, weón Salen de la nada, weón Mira, weón, me reventó Me hizo cagar en un set ¡Toma! Cero, 4-1, vamos y son 7, weón. Chuta. No será. No, no, no, no. El tiebreak el son 7. Son 7 puntos. Mira los globos, tontos, weón. No voy a perder. Esto debe ser a lo mejor de 3 sets. O 5. Lo, lo máximo que puede ser es 5. No sé en qué modo tirar la yo creo que es normal porque. Oh, eres... No, llego, no llego, no llego, no. El... Llegué. Vamos. Vamos. Qué buen punto, compadre. ¿Qué difícil es ese saque. Mm. Vamos gordo. Vamos gordo. Yo te voy a hacer correr. Ahora corre. Vamos chancha, vamos, chancha. Mira, mírala cómo corre la chancha. Ahora, ¡Oh! Ahí tení, ahí tení. Vamos. Corre, gordito. Oh, oh llegó. No, eso había llegado. Eso es no, muy weón. weón. Había llegado, weón. Vamos, que un 5-1, parece, ¿ah? ¿eh? Sale, weón. Mira, weón. Había visto el punto. Ay, mucho, estamos, estamos con la tranquilidad de haber ganado el primer set. En un periodo, type, ¿eh? yo iba perdiendo. Yo debería haber ganado, tú me desconcentraste. <risa> No, no 4-2. Vamos. Se la cambié, se la no, cambié el gordo. Pero yo llego, ¿cachai? Y eso es lo que me da rabia: que llega, pero no le veo. No, si este me... va la grasa, compadre. <ríe> la grasa diposa <ríe> Vamos, el computador no se equivoca. Corre, corre, vamos. ¿Qué corre tú? Eh? No. Ah, no, ¡Tiene un no, no, no, ¡No! ¡Qué buen punto, no, compadre! ¡Manos de piedra! injusticia más grande, weón. ¡Manos no, de piedra! ¡Qué injusticia más grande, weón. Mano de piedra, qué mire. Más grande, weón. ¡Toma! weón, injusta, weón. puta! El juego se está comportando bien con el invitado, nomás. ¡Pero qué injusticia! Oh. ¡Toma, ahí está allí. ¡Vamos! ¡Injusticia, weón. ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¡Ah! No veía dónde está la weá, no, ¡Corre, orla? fat! ¡Corre, fat! Haciendo correr Ah, weá, me tenéis chato Toma. Uh. Vamos, vamos, vamos, vamos. Está quebrando. Este juego es mío, weón. Este juego es mío, vamos. No puedo perder acá. Mira el gordito, mira el gordito, mira el gordito. Qué gordito, a ver, qué gordito acá, ¿Eh? qué gordito aquí. <risa> Mira, weón. Toma. ¡No! Dale, ventaja, dale, dale, dale, Ventaja para él. Vamos. ¿Qué pasó? Sí, bueno, me vamos. 4 -3. Vamos que se puede, vamos. 4 -3. Se acabó esta, weón. Bueno, ¿qué Estoy jugando bien. Es tu momento. Puede ser, puede ser. Mira, ace. Hay momentos y momentos. Sí. <ríe> Como dijo un personaje por ahí. remontó vamos vamos cuatro vamos. iguales señor vamos bien vamos bien también se prende es muy difícil ah. cansa la wea loco sí tengo el dedo para corneta. pero vale. igual 0.30 güey. Con una weá de Amor propio uh. vamos, vamos, vamos Vamos, concéntrate Doc Vamos, Doc Que buena pelota, compadre Todo el dribbling <susurra> Me quebró No puede ser nada estamos por un bajón psicológico sí psicológico No Oh, la tiro rápido y no, no lo miré. Vamos, gordito. Buena. Yuda ¡Qué corto. Usa difícil el partido. Se puso llegado, Corre, gordo. Tantos críticos de partido. Oh, Vamos Ace, parte correcto, muy bien. aplicado con trincante, weá. Debo admitirlo. una. Buen punto. ¿no? Sí, todo bueno. Oh, de tanto. Vamos, Vamos, un error no forzado que la llaman en el tenis. No, pues weón, puta, ese ángulo, weón. vamos dios vamos vamos vamos vamos uh, <tose> Las desanguladas. Oh, bien, bien, Dios. Dale. Dios. Oh. Peleado el partido, peleado, peleado. Está brígido. Ya no se puso 6-4. Vamos, quiero forzar el tiebreak. No, vamos, vamos, vamos. Está quebrando de nuevo. Vamos, que se puede. Con fe todo se puede. Claro. No me desconcentré, po, weón, puta. Me desconcentró este, weón. No. Con optimismo y fe, weón. Por eso se pide silencio en el tenis, po. Por eso que el juego es realista. No. Oh, me cagó. Vamos. Uy, oh, qué difícil. Estoy sufriendo, ¿eh? Nada de fácil. Me ganó. Vamos. ¿Ganaste el set? Sí. No, uno. Sí, sí. Uf. Merecido. Merecido triunfo. partido de cuota cero. Ninguno quiere el... ver el punto de protección. Claro. Ué. Pensé de acusar de, de, de nuevo. ¡Oh! ¡Ma no pude! Vamos, vamos. 2-0 ya. <risa> el sentido de sentido el deja este partido eh. es bien cansado la ¿no? wey sí bueno usted se quiso meter en esto termínelo vamos qué bueno ¡Chuta! Mira bien. ¡Oh! Yo sabía que no le iba a pegar a la wea. Dale mano, la... brazo. Puta uh, la weá Yo cacho que se ve fácil la weá ¿eh? en el juego, pero... La verdad es que no es tan fácil No, no es tan fácil la weá Descansador Van llegando a, a piratas, super difíciles. Mira, viste. Vamos Uy, chala, Mira, pues esa tontera, weón. Qué weón más tonta la weón de los globos, weón. Mira. Mira, qué tontera más grande, weón. Esos globos, weón. Mira, qué... Buenas. <risa> El gordito ¿cómo? hace sí. su máximo esfuerzo. ¿Por qué el morado se ve más gordo que el azul, weón? Porque está más gordo, weón. No. Pero qué? no es gordo, son qué? iguales. Porque es un fucking fast. Tienen el mismo color, solo que el morado se ve más gordo. Y el mío está todo insolado, weón. Parece Jaime. Ha ha ha. Buena, bueno. me costó muchísimo. vaso frigido, bueno. oh! no contaba con eso. Buenísima. Oye, qué difícil. Uf. Oh, <laughs> uh. chudo bueno, dale ¿tú dale hoy jugaste bien no Hmm. Le pegué el aire, mm. chuta, tiene no hay la raqueta. Ah, oh, qué fácil. Dale, dale, dale. Mira cómo te la regalo, weón. Bueno. Pero que esta. El computador no se equivoca. Vamos. No. Pareciera que está en toda la cancha, hombre. Soy la cancha. <risa> la chancha. La chancha. ¡Oh! <risa> no a llegar. Eso es por burlarte de tu contender. De tu contender. Vamos, oh, qué horrible, viejo, jugué muy mal. Vamos. Yo jugué muy bien. campeón Ay, me, me, me campeo, oye, me me agote me quedé cansado Oye, buen oye, partido Qué yo. buen partido compadre por qué se hace ese 2 <risa> ah porque yo soy el segundo player sí. ¿Bueno? Oye, muy buen oye, partido bueno, extraordinario juego, qué tú. bueno que quedó grabado man estuvo bueno, que sí, bien entretenido. Sí, oye, hay que recordar que este juego oh. no solamente es de dos players, se o sea, de dos así. Se puede podemos, jugar dobles también. Ven, miren. Ahí con Select se puede jugar de dobles también. Ah, colocan dobles. No, ahí nomás ya no vamos a jugar más. Pero por último, para decirles que nosotros, de nosotros podemos ser eh, los dos juntos contra el computador o el computador con cada uno con un, con un autómata, creo. Sí, o no. Por ejemplo, ahí está automatizado. Player 1 y Player 2, ¿cachai? No, este juego es muy, muy notable, muy entretenido y está, está bueno hacer una revancha, compadre. Tu, sí, tu, tu pelea, cuando, dice, guste, tú. cuando guste, cuando guste. Parece simple, parece fácil, pero en verdad es, es cansador, weón. Lo divertido es que no, llega un momento en que tú el joystick... No sepa sé para qué sirve apretar el botón para darle fuerza, como para darle fuerza no, el, a los paletazos. Con el, con el botón tú diriges... Palanque y botón ah, sí. el golpe. Palanque y botón al mismo tiempo diriges claro. el golpe y, com, y como que la fuerza también debe estar como... Eh, la posición del personaje de influir, weón, bueno, Porque igual o sea, es, según, según la palanca sí. con el botón tú le das a la, a la primera parte de la a la malla, digamos, hacia la uh -huh. malla o hacia tirón más largos. Oye, qué bueno que Atari Tennis acaba de unir aquí el juego. Uh -huh. Recuerdo gracias a Denis que se le ocurrió jugar un buen partido. Es que este juego y, era muy bien. Y espero que tenerte de nuevo para que sigamos grabando de repente otros juegos que te gustan, pues. Con todo uh -huh. gusto. Así que que Un abrazo y que estén bien. Nos a vemos. Alcanzar, a descansar. A descansar. Sí. Chao, que estén bien.